Bienvenidos al webinario de la línea de ayuda de Service Canada para trabajadores temporales extranjeros. Voy a presentar a los oradores mientras proseguimos con el programa. Pero antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a todos, soy David Ivany, parte del eh, eh, eh, pro, eh, equipo de um, empoderamiento de trabajadores extranjeros durante la COVID-19. Yo moderaré esta sesión. Eh, quiero mencionar que nos estamos reuniendo en la tierra de los pueblos indígenas de la isla de la Tortuga. Les agradecemos que nos permitan reunirnos en su territorio y aprender a los cuidadores originales de esta tierra en los que nos encontramos. Reconozco el territorio uh, de Muchas naciones, incluyendo los Medizas y Sagas del Crédito, los Ayinavés, los Chipiwas, los Aronenses y los pueblos venga donde me encuentro en este momento, a todos los que estuvieron aquí durante miles de años antes que nosotros en la eh, Isla de la Tortuga, honramos las luchas eh, de los que, y los que se entregaron por ella. A todos los que están aquí hoy, reconocemos a los ancestros eh, en, los nuestros, en la tierra en la que estamos. Y a los que vienen después. Con nuestros oídos en la tierra podemos escuchar los Nación Cres, los Metis, los Danés, los Anisinabel, las naciones Dakota y Lakota, los Inuit, los Matrosos y todas las naciones que nos persiguieron y que aún están por venir. Una infinidad de pasos eh, de lo que llamaron a esta tierra suya. En despliegue de, bul de eh, bultos, el deshacer la colonización y afirmamos nuestra re relación entre nosotros y la tierra y afirmamos nuestro respeto a las, a las eh, naciones indígenas. Y eh, una vez más reconozco el territorio original de muchas naciones, incluyendo los medicinas del Crédit, los, Arinabe, los Chichuas, los Adenosanés y los pueblos Pengat donde me encuentro en este momento. Algunos eh, puntos técnicos para este webinario. Para disminuir el ruido, eh, les pedimos que se mantengan en silencio hasta que se los llame. Esperemos tener bastante tiempo para las preguntas y respuestas y el chat estará disponible durante toda la presentación para que puedan compartir. Quéntase libre de presentarse de dónde y de dónde vienen. Durante las preguntas eh, leeré preguntas del chat, en la, en la conversación y eh, pueden uh, levantar la mano para uh, hacer preguntas. Habrán dos sesiones de preguntas y respuestas, una después de la presentación de Service Canada y, de, Canada y des otra después de la presentación de los socios del proyecto. Vamos a grabar esta uh, sesión. Pueden hacer preguntas eh, con la cámara apagada y si no desean estar eh, en, el, en la grabación de audio, pongan sus preguntas en el chat. Este webinario se traducirá a español a español y se eh, compartirá el audio más adelante. El equipo de eh, empoderamiento de trabajadores extranjeros está aquí. Tenemos a Mitos y a Connie y a Jaylin. Creo que también eso vendrá a pronto. Oh, aquí tenemos a Eso. Tenemos miembros del equipo de Kairos también. Uh, we Comenzando eh, la sesión, este seminario hablará del uso, de eh, cómo reportar el, el abuso y el mal uso de eh, los trabajadores temporales extranjeros en la línea de ayuda y qué sucede cuando llega una llamada. Uh, y hablaremos de las barreras uh, eh, del servicio y cómo los que apoyan a los trabajadores extranjeros pueden um, ayudar a usar el servicio. Primero tenemos Jonathan Rocas y Mark Davis, um, asesores principales del programa de integridad de trabajadores extranjeros um, de Service Canada. Apreciamos que eh, nos apoyen, trabajen con nosotros en este programa. En est este proyecto y apreciamos que hayan venido para informarnos acerca de este servicio. Ahora el micrófono es, es, es para ustedes. Muchas gracias David, gracias por invitarnos el día de hoy, para poder hablar de esta línea de ayuda para trabajadores temporales extranjeros y hablar sobre el in proceso de inspección. Mi nombre es Jonathan Laracas y conmigo está mi compañero Mark Douglas, que también va a presentar. Somos asesores principales del programa de trabajadores extranjeros. Esta información es actual eh, el día de esta presentación. Sin embargo, si están eh, mirando una uh, grabación del webinario, más adelante por favor revisen la página de Service Canada para obtener la información más actual. Vamos a hacer una prueba de sonido para asegurarme que me pueden escuchar. Ahora recordarles que por favor se mantengan en silencio mientras estamos haciendo la presentación. ¿Cuál es nuestro objetivo. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Nuestro objetivo es proporcionar una explicación de cómo procede una, una denuncia que se reporta a Service Canada, cómo se reporta y qué ocurre cuando se cuando recibimos la denuncia, incluyendo nuestro proceso de inspecciones. Siempre queremos mejorar el programa para los trabajadores y usamos la retroalimentación de socios como ustedes. El año pasado nuestro programa se mejoró a partir de lo que escuchamos de los trabajadores mismos y organizaciones de apoyo a los trabajadores. Hicimos que puedan reportar se puede reportar en, en, en el propio idioma de los trabajadores. Eh, nuestra línea tiene uh, instrucciones en francés, español e inglés. Y eh, dependiendo de qué ahora llamen, los trabajadores, eh, los que llaman, también pueden eh, hablar con un agente en vivo en más de 200 idiomas a través de un intérprete que estará ahí para traducir la conversación entre el agente y la persona que llama. En segundo lugar, hemos rediseñado nuestro sistema en línea para agilizarlo, para poder leer y utilizarlo mejor, para poder reportar en línea. Habiendo dicho eso, si usted debe hacer un reporte con nosotros, puede hacerlo a, partir de dos, a través de dos formas. Puede llamar a nuestro centro de llamadas, hablar con un agente o dejar un mensaje de voz, dependiendo a qué hora llamen. La uh, línea de informes está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana y es eh, eh, gratuita desde um, un, cualquier número telefónico en Canadá. Los agentes están disponibles desde las 6 y media de la mañana hasta las 8 de la noche, los días de semana y los fines de semana y feriados desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uh, este es el, el horario del este, eh, en, en la hora de Ontario y Quebec. Fuera de estos horarios, eh, quienes llaman pueden dejar un mensaje de voz con los detalles de qué ocurre y eh, si desean su eh, inf eh, información de contacto para que un agente pueda hacer seguimiento. En segundo lugar, tenemos eh, se tiene la opción de eh, enviar eh, enviar un reporte en nuestra página web. Eh, se puede acceder a través de una computadora, tableta o teléfono inteligente. Una Pequeña encuesta. Antes de esta presentación, antes de este webinario, ¿ustedes sabían o habían escuchado de la línea de um, informes, de denuncias, eh, si usen sus uh, botones de reacciones para decir que sí, si lo, si lo sabía, si era consciente de ello? Veo eh, un par de pulgares arriba. Eso muestra que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para promocionar esta línea, pero gracias a para los que respondieron. ¿Cuándo debe hacer un reporte? Hay algunos ejemplos de las situaciones en las que puede hacer un informe. Eh, cuando no se le paga eh, durante la cuarentena a los trabajadores extranjeros, Situaciones en las que no se proporcionan productos de limpieza para limpiar su alojamiento, situaciones en las que eh, el empleador no le está eh, proporcionando alojamientos en buenas condiciones o eh, un eh, lugar de trabajo libre de abuso. Un recordatorio, por favor, eh, mantenerse en silencio durante el webinario. Gracias. ¿Cómo se hace para hacer un informe? Necesitamos mínimo eh, los detalles del empleador y los detalles de la situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién está involucrado? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y dónde ocurrió? ¿Su información de contacto? O la información de la persona que informa es opcional, pero nos ayuda si debemos contactarle para información adicional. Recuerde que puede eh, mantenerse anónimo cuando hace un reporte. Um, siguiente diapositiva. Protegemos, eh, ¿Cómo protegemos la privacidad de los trabajadores? Service Canada um, toma la protección de los trabajadores extranjeros muy seriamente. Según el caso R versus Libre del, de la Corte Suprema de Canadá, Service Canada no divulga información de terceras partes que desean mantenerse anónimas. En el caso de que un trabajador temporal extranjero desee mantenerse anónimo, el, eh, los inspectores de Service Canadá utilizarán la información como, eh, recibida como base de eh, que deben inspeccionar, pero eh, no divulgarán ninguna información que identifique a la fuente de cualquier información recibida. La información o, o la denuncia eh, que se proporcione no es parte del caso eh, del de expediente de al empleador. Esto es porque si el empleador hace, o alguien más hace una solicitud formal a través de las leyes de privacidad de Canadá, la información de qué generó esta infección no será incluida en esa, ese reporte. Después de que se envía un reporte, determinamos si el empleador es usuario del programa de trabajadores temporales extranjeros, vemos si se tiene que redirigir a otro departamento como a la policía, a la inmigración, etc. Evaluamos si necesitamos más información y basado en la información que recibimos, determinamos los pasos a seguir. Eso nos lleva a la siguiente sección que presentará mi colega Mark, Mark Douglas. Um, hablará sobre las inspecciones. Muchas gracias, Jonathan. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué causa una inspección? Cinco razones eh, por las que Service Canada puede comenzar una eh, investigación. Primero, que se recibió eh, un informe de que eh, el, eh, el negocio no está cumpliendo. Eh, con el regulamiento. Esto puede hacerlo uh, los trabajadores, consulados extranjeros, uh, organizaciones de apoyo, etcétera. La segunda razón es eh, que una inspección anterior hizo que mostró, encontró que el empleador no estaba cumpliendo. Eso puede llevar a una inspección también. La tercera razón es que el empleador se selecciona para una uh, inspección aleatoria. Service Canada utiliza un modelo de riesgo que selecciona uh, a los empleadores uh, según su riesgo de, de incumplimiento. La cuarta razón es, uh, es donde han habido emple empleados o trabajadores que han sido sujetos a las regulaciones de cuarentena. La quinta razón es, eh, eh, por ejemplo, si se eh, encuentra que eh, ha habido una enfermedad eh, transmisible como el COVID en el centro de trabajo de un empleador de un empleado. Eh, ¿Cómo se realizan las inspecciones? Eh, ¿Inspecciones físicas o inspe eh, eh, presenciales o inspecciones eh, virtuales? En las inspecciones presenciales los inspectores tendrán identificación con su nombre diciendo dónde trabajan, Service Canada. Van a preguntarle al empleador que pruebe que está cumpliendo con su, uh, su uh, documento de uh, su evaluación de mercado, del mercado laboral. Pedirá documentos para poder probarlo. En Canadá hay uh, bastante diferencia entre la autoridad de las provincias y el gobierno federal. La salud pública es parte de los gobiernos provinciales, por lo que trabajamos con asociados en las provincias y otros, um, otros asociados federales para evitar la propagación del COVID-19. El año pasado, por ejemplo, hicimos inspecciones con las provincias de Ontario y Columbia Británica. Eh, colaborábamos, eh, colaboramos para poder mejorar nuestras inspecciones, mejorar el cumplimiento de los empleadores, que afecta directamente a los trabajadores extranjeros. Service Canada hace una inspección a un centro de trabajo, avisándole o no al empleador que iban a venir. Hay inspecciones anunciadas cuando se eh, anuncia o inspecciones no anunciadas cuando no se le hace saber al empleador. Cuando se le anuncia al empleador, se le contacta, se le dice por qué se le está inspeccionando, qué es lo que debe hacer y eh, dar la decha, fecha en la que va a venir. Eh, en las inspecciones no anunciadas, el primer contacto eh, con el investigador será el día de la inspección. Cuando llegue el empleador, debe, el empleado debe darle acceso al centro de trabajo, eh, mostrarle dónde trabajan sus trabajadores y si aplica dónde viven. El investigador eh, conseguirá documentos, fotografías, evidencia y hará entrevistas con eh, todos eh, los involucrados. El em empleador debe hacer todo lo posible eh, para ayudarlo, darle acceso a los documentos y eh, conseguir lugares para entrevistas privadas. Si se selecciona un trabajador eh, temporal para una entrevista, no se preocupe, la entrevista es para confirmar el cumplimiento del empleador. No se está inspeccionando a los eh, trabajadores si no se está inspeccionando al empleador. Si el empleador no está o no eh, pro proporciona acceso al lugar de trabajo debe proporcionar una justificación um, por el, el, la COVID-19 se están realizando inspecciones virtuales. Estas pueden llevarse a cabo en eh, casos de brotes um, nos permiten hacer inspecciones sin poder sin propagar el virus um, por eh, la, el peligro de la COVID-19. Estas inspecciones se realizan eh, bastante rápido para poder solucionar cualquier problema. El eh, in investigador contactará al, al empleador por um, teléfono y este debe enviar eh, por correo electrónico los documentos eh, para mostrar su cumplimiento. También debe eh, permitir que eh, entrevisten a los trabajadores, eh, ya sea por teléfono o por videoconferencia. ¿Qué inspeccionamos? Eh, vemos eh, que el eh, empleador cumpla hasta 28 condiciones. Um, unas eh, violaciones pueden ser uh, que no se le está pagando a los empleadores, lo que se explica en la evaluación de impacto del mercado laboral. Um, el, la vivienda que se le proporciona a los empleadores situaciones en las que el empleador no proporciona los documentos para justificar y asegurarse que el lugar de trabajo es un negocio legítimo. ¿Qué buscamos cuando realizamos nuestras inspecciones? Queremos asegurarnos que el empleador cumpla con su documento de impacto de mercado laboral. Que las condiciones laborales eh, son las que están en el contrato, que se están siguiendo las leyes de la provincia o territorio y eh, que se le está pagando apropiadamente. Asegurarse también que eh, están permitiendo que los trabajadores puedan cumplir las leyes. Eh, Leyes de cuarentena, buscamos, eh, queremos asegurarnos que se les pague de manera adecuada, queremos ver los documentos eh, de entrada y, eh, donde se muestra la entrada y la hora de entrada y salida del trabajador. Queremos ver también información de pago. Queremos eh, asegurarnos de eh, ver pruebas de que se le ha pagado a los trabajadores. Por ejemplo, si se les paga por cheque. Eh, queremos eh, ver la parte posterior y delantera del cheque para ver que en efecto eh, recibieron el pago. Queremos asegurarnos eh, en casos de adelantos de salario, queremos poder ver la evidencia de que en efecto el, el trabajador solicitó el adelanto, recibió el dinero y aceptó eh, el reembolso. En cuanto a la vivienda, vivienda a veces eh, eh, vemos discrepancias entre los reportes de, um, de condiciones de, de inspección de vivienda. y Uh, en la vivienda, por ejemplo, hay a veces um, animales o pestes o condiciones uh, como um, uh, electrodomésticos que no funcionan. Cuando se termina la inspección, ¿se le informará al empleador? Uh, si se identifica que el empleador uh, no cumple, se le pide al empleador que proporcione justificación para ello. Por favor, asegúrense todos de estar en silencio. Gracias. Si identificamos eh, que no se cumple, el empleador puede justificar por qué no está cumpliendo según las regulaciones. Eh, debe explicar una, dar una explicación detallada de por qué no están cumpliendo y cuáles son los pasos que están tomando para rectificar ese incumplimiento. Si la justificación eh, es aceptable, se eh, le dará eh, una respuesta satisfactoria. Si están, eh, no, no están cumpliendo por un error y eso ocurre nuevamente en el futuro, no eh, se le aceptará la justificación. Si, si después de la justificación sigue sin eh, cumplir, si sin determinarse que no cumple, se le envía una carta de eh, determinación. Eh, de eh, eh, hallazgos pre preliminares. Esta es la última oportunidad para que dé información para cambiar la decisión. Después, si sigue siendo no cumpliendo, se le dará una um, carta de determinación final y se lo uh, suspenderá o se le dará algún, alguna penalidad. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir? Si después de la primera carta el empleador sigue sin cumplir, pueden eh, ser eh, suspendidos, expulsados o eh, recibir eh, penalidades como eh, eh, 100 mil dólares por eh, violación ah, hasta un millón por año. En calendario se los puede eh, suspender eh, permanentemente en casos más severos. Además, la información de un empleador que no cumple se pone en la página web de inmigración, en la página pública, explicando por qué no están cumpliendo. Este es el final de nuestra presentación, um, uh, aceptamos cualquier pregunta y les aconsejo mirar nuestra página web para ver la información más actualizada al respecto. De vuelta um, contigo, John. Antes de ir a las preguntas, ¿algo más, John, Jonathan? No, eh, siempre, siempre, como le digo, estamos buscando la manera de mejorar el proceso de reporte. Eh, aceptamos cualquier retroalimentación, no solo sobre la línea de ayuda, pero también nuestro, sobre nuestro servicio y nuestro proceso de inspecciones. Eh, cualquier comentario o um, retroalimentación, si han usado la línea de ayuda en el pasado, eh, aceptamos cualquier retroalimentación que tengan que compartir. Ahora, le devuelvo le vuelvo el micrófono a David para las preguntas, y re, eh, para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Sé que eh, hay muchísimas preguntas. Por favor, usen la función de eh, levantar la mano. Veo que ya lo están comenzando a hacer. Y por favor, agreguen sus preguntas en el chat. Veo que muchos están ya levantando la mano. Vamos a comenzar las preguntas eh, en un minuto. Eh, nuevamente, quiero decirles que eh, las, las situaciones hipotéticas, aunque nos enseñen mucho, serían muy difíciles de responder en este contexto. Por favor, eh, tratemos de mantener las preguntas, en, básicamente preguntas. Simplemente preguntas y no, eh, de, no situaciones hipotéticas. Comencemos con el padre Peter. Muchas gracias. Gracias por la presentación. La pregunta que yo quería hacer primero es acerca de los resultados del informe. Los trabajadores o las partes interesadas, como por ejemplo nosotros, que estamos en un reporte en nombre del empleador, ¿tenemos acceso a los resultados del empleado? Perdón. Debido a situaciones de privacidad, los resultados de la inspección solamente son um, entre um, Service Canada y el empleador. Lamentablemente, la información no estará disponible para nadie más aparte del empleador. Segunda pregunta, no voy a tomar mucho tiempo. ¿Cuántas, uh, ¿Cuántos informes? Eh, reciben eh, más o menos en, en una semana. ¿Tienen información? Sí, sí, tengo las estadísticas. El servicio es bastante nuevo. Lo hemos monitoreado desde el principio, en abril. Los agentes eh, en persona eh, eran desde abril. Antes, antes de eso, solo eran mensajes de voz, solo se recibían mensajes de voz. Desde el primero de abril, eh, hasta, del primero de abril hasta el final de agosto, Hemos recibido aproximadamente 3.300 33, eh, llamadas a nuestro centro de llamadas. 3.300 um, denuncias eh, en nuestra herramienta web, aproximadamente 400 en ese mismo periodo. Eso es eh, en ambos canales. Hay otras formas de las que re recibimos denuncias. Pero esas son las estadísticas que tenemos eh, en línea y eh, por el a través del centro eh, de, de la línea de llamadas. Aproximadamente eh, 4000, mil eh, denuncias de ambos de, de ambos lados. Gracias. Ahora es Suani. Hola, gracias por la presentación. Mi pregunta, ¿hay algún documento o algo que explique qué es una vivienda inapropiada? ¿Qué cosa es vivienda inapropiada? Porque es un tema que puede ser bastante amplio, vivienda inapropiada, muy distinta. He escuchado de eh, problemas de chinches en muchos lugares, eh, en casas de trabajadores extranjeros, en, los bar en, en, las, barra en las barracas. Eh, quisiera saber, eh, podrías elaborar un poco más acerca de eso, que sería la vivienda inapropiada? Si ese es una tema, un tema más de inspección, ¿qué le pasaré a Mark? Sí, en cuanto a los chinches y los animales, le pediríamos que sí lo eh, reporten ¿eh? para poder hacer una inspección acerca de ello. Eh, en cuanto a qué es una vivienda inapropiada, eh, lamentablemente eh, lo que podemos hacer es bastante limitado según eh, el informe de eh, inspección de vivienda. Básicamente mientras eh, la vivienda cumpla eh, lo que dice el informe de vivienda eh, la consideramos aceptable pero eh, esas inspecciones eh, las uh, hacen diferentes eh, dependiendo de la de la provincia o la, eh, el distrito eh, pero por ejemplo espacio insuficiente para poder eh, tener distanciamiento social o situaciones con uh, por ejemplo, no, en donde no hay agua caliente, uh, ese tipo de cosas sí las vamos a ver, pero más allá de eso, um, hay tantos estándares diferentes en, pa en partes distintas del país uh, que es difícil de hacer, de, de, de explicar um, en términos más amplios qué sería una vivienda inadecuada. Muchas gracias, Juan por esa pregunta el tema de inspecciones, Jalen tenía una pregunta en el chat. ¿Cómo se decide si la inspección es anunciada o no es anunciada? En este momento, sobre todo, eh, la mayoría de nuestras inspecciones son anunciadas por el riesgo de la COVID-19. En tiempos más normales, ajá, veríamos... Eh, dependiendo del eh, riesgo eh, que se evalúa en el empleador. Por ejemplo, si recibimos un informe de que el empleador no está haciendo algo apropiado, eh, eh, probablemente sería una eh, inspección no anunciada. Y dependiendo de la industria, e industrias eh, que pueden ser más riesgosas que se, ven, se vaya al, al, al lugar de trabajo, quizás sería una inspección anunciada. Um, es difícil de responder la pregunta, pero depende del nivel de riesgo de la situación, si es que esta se, la inspección se anuncia o no. Muchas gracias. Ahora, a Kit. Muchas gracias, David. Gracias, Mark y Jonathan, por su presentación. Tengo otra pregunta sobre las inspecciones, sobre las entrevistas con los trabajadores específicamente. Estas entrevistas son aleatorios, trabajadores aleatorios que los seleccionan los, eh, los investigadores. Si es así, eh, se notifica a los empleadores que son aleatorios, porque si no... Eh, podría ver Un empleador podría ver eh, a un trabajador que se está entrevistando y lo señale como la persona que hizo el informe o el reporte. O eh, eh, el empleador selecciona a los trabajadores eh, con los que se va a hablar. Eh, eso puede causar problemas bastante evidentes. Pregunto porque son situaciones que yo he, eh, en las que yo he apoyado a los trabajadores. Eh, eh, los he apoyado que los trabajadores hagan los reportes y me han dicho me han dicho que eh, el empleador vio que yo que me estaban entrevistando y piensan que yo hice el informe o el supervisor escoge a los trabajadores que se deban entrevistar para um, que digan eh, lo que el empleador considera aceptable esa es mi primera pregunta selección de los trabajadores la segunda es, ¿cómo se están asegurando de la privacidad de los trabajadores que se seleccionan para, los, para las entrevistas? En esas entrevistas virtuales, ¿cómo se asegura Service Canada que el empleador no está en eh, la habitación cuando se están realizando las entrevistas? En cuanto a su pregunta, solo puedo responderla parcialmente, no puedo hablar en detalle de cómo seleccionamos a los trabajadores pero no depende de los empleadores, los, em, los inspectores deciden, escogen quiénes serán entrevistados, pero no puedo dar más detalles de cómo seleccionamos a los trabajadores específicos, por razones evidentes sobre la, en la protección de los trabajadores y, y para que los empleadores no sepan cómo se están realizando las, la selección, no puedo dar más detalles. Eh, en cuanto a cómo nos aseguramos de que el empleador no esté en, el, en la habitación, bueno, es un desafío que, al que nos enfrentamos, y por eso tratamos de asegurarnos de que nuestras entrevistas sean por eh, video, pero eso depende de la tecnología que tengan disponibles los trabajadores. Pero sí, cuando hacemos entrevistas en, en línea tratamos de que sean por video para poder verificar que no haya nadie en la habitación con el trabajador. Ok, muchas gracias Mark. Entonces, ¿no puede decir que las entrevistas son aleatorias o si son aleatorias o que los trabajadores los seleccionan los empleadores? No, no los seleccionan los empleadores. Okay. Muchas gracias. Ahora el Instituto Cooper. Hola, tengo dos preguntas. Eh, según la pregunta anterior, cuando se requiere la traducción um, con los, eh, las entrevistas para los, emple eh, los empleados, ¿quién proporciona la traducción? La proporciona Service Canada, gracias. Y la otra pregunta que tenía, cuando la inspección es anunciada, cuando se comunica con, eh, se, se, se habla con el empleador, ¿qué se le dice eh, sobre... ¿Por qué está ocurriendo la, la inspección? Según nuestras normas, debemos proporcionarle eh, al empleador la, la razón eh, de la inspección, ya sea eh, que no cumplieron en el pasado, que tenemos alguna razón para sospechar algo eh, debido a que los trabajadores deben hacer cuarentena o eh, si hay alguna enfermedad eh, contagiosa, pero esa es la única información que le proporcionamos al empleador. Si reciben una queja a través de la línea o por, eh, o, o por Internet, ¿no se les, eh, se les comunica? No se les diría que se recibió una queja o un informe, pero se les, les diría que llegó cierta información, que recibimos información que llevó a que se lleve a cabo la inspección. Gracias. No sé si podemos responder esta pregunta aquí, pero es importante. Es algo importante eh, uh, tener en cuenta. Se pregunta si, si nadie sabe los resultados de la investigación. Nosotros, como aliados de los trabajadores extranjeros, ¿cómo podemos tener, cómo tener confianza en el proceso? Es básicamente, ¿qué información podría estar disponible a las personas que apoyan a los trabajadores? En cuanto a poder confiar que la información está avanzando en el sistema, comprendo de lo que me está diciendo. Sé que esto eh, se ha hablado en nuestro departamento de políticas, de empleo y habilidades. Lamentablemente no tengo mucho que decir al respecto, pero comprendo lo que lo que está diciendo. Cuando se, un empleador eh, se, se, se determina que no cumple, eh, se pone en la página web de, de Inmigración Canadá, pero esto puede tomar mucho tiempo, porque son muchos pasos hasta llegar a, a la determinación de no cumplimiento. Por eso comprendo eh, lo que está diciendo. Muchas gracias. Ahora, Cristina Gómez. No la podemos escuchar. Muchas, buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo quisiera saber eh, eh, con, con cuánta frecuencia se actualiza a los empleadores eh, sobre las, los reglamentos. Porque. Pueden haber tantos problemas a los que se pueden enfrentar los trabajadores. Eh, ¿Cuántas veces se les informa a los empleadores sobre eh, los problemas, eh, sobre la, la, las regulaciones? Eh, porque pueden haber tantos tipos de irregularidades en las granjas. Quisiéramos saber cuán, cuán seguido se informa a los empleadores sobre los cambios en regulación. Creo que lo que está preguntando es con qué frecuencia eh, informamos a los empleadores en los cambios en regulación, en las normas. Sí, sí, correcto. Sí, eso no es algo que eh, el departamento de integridad de pueda manejar, maneje. No tengo mucha información al respecto. Sé que eh, nuestro departamento de eh, políticas eh, eh, informa. A, a las asociaciones de empleadores y a, a todos los usuarios del programa a través de correos electrónicos. Pero eso es todo lo que les puedo decir al respecto. Muchas gracias. Ahora haré una pregunta más del chat y una pregunta más en micrófono. Y luego, habrá más, más tiempo para las preguntas, pero primero ha, haremos las presentaciones de nuestros asociados. Hay una pregunta, unas cuantas preguntas sobre eh, cómo se les informa a los trabajadores acerca de la línea um, de denuncias. ¿Cómo se les explica el proceso a los trabajadores? Eh, Service Canada tiene una eh, estrategia para informarle a los trabajadores acerca de la línea de eh, denuncias, eh, cómo, eh, es ese, ¿cómo es ese proceso? Eh, si hay mm, contacto más allá de la entrevista. Sí, por supuesto. Estamos buscando cómo pro pro promocionar la línea eh, con los trabajadores. Eh, recibimos financiamiento para ayudar a, a, a organizaciones de apoyo que trabajan eh, directamente con los, eh, con los trabajadores extranjeros. Eh, de, organizaciones que trabajan para apoyar a los trabajadores extranjeros. Entonces, estamos haciendo trabajo más colaborativo como el día de hoy. Estamos trabajando con otros asociados como ustedes para hacer estas sesiones de acercamiento. Hemos recibido retroalimentación um, a través de foros como este. Es que hay organizaciones, por ejemplo, en Colombia Británica, eh, sé que eh, haciendo acercamiento con eh, Colombia Británica, dan um, algunas organizaciones entregan panfletos a los trabajadores cuando llegan al aeropuerto, pero eso es um, lo que se está haciendo. Es, y sabemos que hay más oportunidades para poder promocionar y educar a los trabajadores extranjeros acerca de los recursos que tienen disponibles. Ese es solo el comienzo y siempre nos alegra eh, poder trabajar juntos para poder eh, informar eh, y promocionar, ya sea teniendo tarjetas o sesiones como esta. Eduardo, um, su pregunta um, sus preguntas en el chat, eh, las, men las mencionaré luego. Ahora, primero pregunta de Connie y después una pregunta de Rachel, pero nuevamente habrá más tiempo para preguntas más adelante. Muchas gracias, David. Muchas gracias a Jonathan por sus últimos comentarios, porque eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Eh, honestamente, hay cierta sospecha, eh, quizás, o quizás muy eh, pocos trabajadores eh, confían en, en, en enviar una queja en la línea de, de denuncias. Eh, lo que estamos hablando de hacer con nuestros socios comunitarios, que trabajan con los trabajadores eh, directamente, eh, es tener este tipo de eh, información que ustedes puedan venir y responder las preguntas de nuestros socios. Es un buen, un, un gran paso para poder construir esta relación con los trabajadores. Eh, lo que ocurre en este webinario es, es definitivamente lo vamos a compartir con los, trabajado, con los eh, trabajadores, con los que trabajan nuestras eh, nuestros socios sí, eh, eh, en el eh, eh, aeropuerto de Toronto. Si sí entregamos información y dentro de esa información se incluye información sobre la línea de ayuda. Entonces, tenemos que buscar la mejor manera en la que los trabajadores puedan confiar en el proceso y, y que puedan, eh, hablar eh, sin, sin dudarlo. Muchas gracias por ese comentario, Connie. Quiero enfatizar algo algo muy importante. Cuando nuestros inspectores eh, vayan presencialmente a hablar con los trabajadores, los trabajadores nos digan qué está pasando, porque tenemos un problema, que recibimos un informe y iremos al, al centro de trabajo, entrevistamos a los trabajos, a los trabajadores y ellos solo nos dicen que todo está bien. Y eso realmente impide que podamos proceder con la inspección. Necesitamos que eh, los eh, trabajadores nos digan cuáles son sus problemas, qué está pasando. Es muy importante que estén preparados de, para hablar con nosotros. Eh, porque para ir a estamos yendo a entrevistarlos para tratar de averiguar qué está pasando y tratar eh, de, solu de, de tomar medidas adecuadas. Pero entendemos que tienen miedo de las represalias de su empleador, también de otras personas involucradas en la situación, quizás vienen de países en los que no confían en el gobierno y lo, lo entendemos, pero entiendo entiendo que, que vengan, que vengamos a hablarles, no es algo que quieran que quieren hacer, pero lamentablemente necesitamos poder conseguir evidencia de que el empleador no está cumpliendo con eh, su uh, evaluación de impacto del mercado laboral. Y para eso tenemos que hablar con ellos. Um, Rachel. Hola, hola. Mi nombre es Rachel Leckenmans. Soy abogada en la región de Waterloo de servicios comunitarios. Eh, trabajé con un grupo de trabajadores extranjeros hace aproximadamente un año y hemos realizado um, solicitudes de eh, permisos de trabajo abiertos para algunos trabajadores. Quisiera saber si hay um, comunicación entre eh, el Departamento de Migración que eh, emite esos permisos de trabajo abiertos. Y, eh, sí. sí, básicamente se comunica Service Canada y eh, el Departamento de Migración eh, acerca de ese tema. Ahora, no es algo eh, de lo que yo sepa mucho, sin embargo, sí nos comunicamos con inmigración a través de nuestros canales internos, cuando recibimos alguna alegación o algún informe, y así cuando ellos reciben las solicitudes también de, de, de permisos de eh, trabajadores eh, para trabajadores vulnerables, también se comunican con nosotros. Pero... Y lamentablemente no puedo hablar, no, no sé mucho acerca de esto, um, y eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Ahora, las personas que tengan las manos alzadas, volveremos luego a, a la sesión de preguntas, pero ahora queremos hablar de pasar a nuestros uh, asociados en el proyecto eh, para mencionar algunas preguntas y, y, preguntas, eh, y comentarios que queremos eh, que tenemos eh, mantengan sus manos levantadas los mantendré en la cola ahora ahora está con nosotros Stacy Gómez que coordina No Legal Halifax, TBUCTUC, eh, programa de trabajadores eh, migrantes que trabaja en apoyo eh, directo, educación y defensa en solidaridad con trabajadores extranjeros de Nueva Escocia. Este año ha llegado más de, eh, ha llegado 1300, más de, más de 1300 trabajadores en, en el, eh, la provincia. No Legal es eh, miembro del grupo de trabajo de los derechos de los trabajadores migrantes. Prosigas, Stacy Qué bueno verlos a todos. Eh, no en ilegal, Arafax, eh, Tumuktu, eh, trabajadores migrantes, proporciona a, apoyo, confianza a los trabajadores extranjeros eh, en Nueva Escocia, violencia en el lugar de trabajo, eh, no, eh, pago, no pago, falta de pago de salarios eh, y um, amenazas en el lugares de trabajo por, para ser enviados de vuelta a casa por lesiones. Hemos eh, apoyado a los trabajadores a hacer eh, enviar quejas a la línea de ayuda y lo hemos hecho en nombre de los trabajadores. Eh, sé que la línea de ayuda proporciona una eh, eh, forma anónima para eh, hacer una queja, pero los trabajadores eh, eh, con el programa están atados a un empleador y les da mucho poder a los empleadores y t tienen miedo eh, de ser enviados de vuelta a casa y no poder volver a tra al programa a trabajar, el programa a, eh, trabajadores agrícolas. Pero eh, si un um, trabajador se queja, no necesariamente se va a rectificar su situación. Si no se le está pagando el salario, en la queja no necesariamente eh, resultará en que se le pague. Esto tiene nada más que ver con los estándares laborales eh, provinciales. Ah, como ya dijimos, además, no se les informa del resultado del reclamo o de la queja y no se les darán detalles de si se está llevando a cabo la investigación. Es una gran limitación. Eh, compartiré lo que esc hemos escuchado de los trabajadores acerca de este proceso de investigación en la línea de informes. Eh, cuando se realizan las investigaciones, han dicho que los empleadores seleccionan a quién eh, se entrevistará. Eh, las investigaciones se llevan a cabo durante el día cuando los trabajadores están trabajando y no pueden hablar muchos Han habido muchas quejas sobre empleadores específicos y no han visto resultados de, de esas eh, quejas. Hemos visto, eh, han dicho que los, se les notifica eh, por adelantado a los empleadores eh, sobre la investigación y arreglan las cosas para que todo parezca que está mejor. Hemos visto que a los eh, se los ha amenazado a los, a los trabajadores para que hablen de manera positiva de su empleador. También hay preocupaciones que tenemos eh, en un periodo en la... Eh, pandemia, las eh, visitas eh, presenciales no se llevan a cabo, los, los trabajadores en, eh, extranjeros han sido afectados por la pandemia, miles han, se han enfermado de COVID-19 y muchos también murieron de COVID-19. Una preocupación que eh, tenemos, que mencionaré rápidamente, es la, una falta de confidencialidad en las visitas presenciales. La única forma de asegurarnos del anonimato es que los trabajadores dejen una queja en línea o a través de la línea telefónica. Hay esos riesgos de confidencialidad en las visitas presenciales. Haré seguimiento a esto más adelante eh, de manera directa. Y también las sanciones, eh, casi nunca se... Se, se imponen sanciones eh, y no son severas. En el 2019 solo se suspendió a tres eh, empleados a través de este, periodo, este proceso de, de inspección y las suspensiones no fueron severas, solamente máximo hasta dos años. Y 51 eh, empleadores fueron multados, pero casi siempre por un monto muy bajo, entre 100 y tres mil dólares. Eh, darle una idea del alcance en el 2019. 16.000 16, empleadores recibieron el documento aprobatorio para contratar a trabajadores extranjeros. En conclusión, la línea de ayuda es una herramienta disponible para los trabajadores si están viviendo abuso en su lugar de trabajo. Pero si la idea es proteger a los, tra los derechos de los trabajadores extranjeros, eh, se queda corta. Se necesita mayor transparencia. Por ejemplo, eh, poner eh, la información sobre los empleadores sobre los cuales se han hecho quejas, eh, que se vuelva pública. Y por qué ¿No? eh, también eh, si se revoca eh, el eh, la evaluación a los empleados, que se les garantice que los trabajadores reciban un permiso abierto de trabajo. Y también eh, estamos abogando por estatus eh, migratorio permanente para los migrantes eh, con otras organizaciones, para que puedan tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador, incluyendo que puedan eh, irse a trabajar para otro empleador si están recibiendo abuso los caminos que existen, como el permiso eh, abierto para trabajadores vulnerables eh, tiene muchas trabas, eh, implican mucho trabajo, no son muy accesibles para, los para que los trabajadores lo, ha lo hagan solos, por ejemplo. Esas eran las reflexiones que queríamos compartir. Gracias. Muchas gracias por compartirlo si podemos eh, hablar de esos temas en, en la conversación mientras proseguimos. Quiero ahora proceder. Eh, eh, habrá más, más may, nuevamente, habrá más tiempo para preguntas más adelante, pero ahora quiero dar la bienvenida a Fanny Reza del Centro 5 eh, de Solidaridad de Trabajadores Extranjeros para compartir sus experiencias, ella ha sido una voz muy importante para los trabajadores temporales extranjeros y ha sido una voz crítica en estos webinarios. Quiero tener un momento para que ella pueda compartir sus experiencias con la línea de ayuda. Si tiene algo más que agregar a la conversación. Um. Está ahí. No la escuchamos en este momento. Fanny, ¿estás ahí? Si no, podemos volver a ella cuando, más adelante, cuando se, se encuentre disponible nuevamente. Ahora seguiremos con más preguntas en este momento. Y comenzaremos con el enter Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí. Tengo tres puntos que quisiera preguntar. Eh, si están inspeccionando la paga, a veces hay situaciones en las que parece que todo está bien, todo es legal, eh, parece que han trabajado 40 horas, tienen todo el papeleo, pero el resto de la paga es en efectivo. Y los trabajadores me dicen que así es como se hace. Pero después quieren recibir algún beneficio y solamente parece que hubiesen trabajado 40 horas. también quisiera saber con uh, eh, los casos de seguridad y de laboral, uh, por ejemplo, eh, cuando nos, los empleadores no pagan, cuando un, hay un accidente, el empleado, el empleado quiere ir a casa, y cuando viene el comité de seguridad laboral se les paga. Parece que todo estuvo bien, la contabilidad se ve todo bien. Y, y, es, y la alegación eh, del empleado, del, del trabajador, parece que eh, hubiera sido es mentiroso y su, y su queja con eh, el comité de seguridad laboral eh, es débil. Ese era otro tema, es que si eh, entrevistas en línea, parece que no hay nadie en la habitación, pero podría ser que la puerta eh, esté abierta, eh, no veas lo que hay más allá. Eh, los trabajadores pueden tener tanto, tanto miedo de no poder volver, puede ser que la puerta esté abierta y se los, eh, eh, alguien los escucha. Y en cuanto a los permisos eh, abiertos de trabajo, es, es muy, muy bueno cuando se pueden emitir, pero necesitas um, dar un, un, un CV, eh, le preguntan cuál es su experiencia de trabajo, cómo obtuvo su experiencia. Y no pueden mencionar al, al empleador que abusivo con el al que trabajaron para, por 13 años. Um, gracias por sus um, comentarios acerca de estos elementos. Lamentablemente no podemos hacer nada acerca de la situación en la que el, emple el, emple el trabajador no nos diga qué está pasando, si hay alguien eh, mirando o escuchando en la habitación. Por eso siempre tratamos de hacer nuestras entrevistas en persona, si es que se puede, pero no siempre es posible, por situaciones de la COVID-19 o por cualquier otra situación, o, o un brote en el, el centro de trabajo, etc. En cuanto al Comité de Seguridad um, de seguridad laboral. Eh, lamentablemente, ellos no son un departamento federal, es un departamento eh, provincial. No tenemos nada que ver con sus investigaciones. No hay mucho más que pueda decir. Gracias por su pregunta. Hola. Ahora. Vamos, um, de eh, el aduo, aquí el aduo, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta excelente presentación, bastante clara, bastante bonita, pero yo eh, he sido trabajador eh, temporal eh, y, y yo fui a, a, a ses una sesión hace unos años, ¿Sabéis qué nos dijeron los oficiales del gobierno? que nadie utilizaba la línea de ayuda, ¿por qué? Anteriormente leí que han hecho bastantes avances en, en, en, en sacar la, disminuir la barrera del, del lenguaje. Hay más de 200 idiomas disponibles, ¡qué genial! Muy bonito. Pero el miedo, los miedos de los trabajadores no los estamos eh, viendo. Algunas personas ah, del, del, se hablan del, del permiso abierto ah, para trabajadores vulnerables. Es, pero eso es una, una tirita. Una, pero al final el trabajador eh, se, se estampa contra una pared eh, de, de ladrillo. Es un, un callejón sin salida. No se está terminando con las barreras. ¿Cuáles son las verdaderas barreras las que se enfrentan los trabajadores? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuándo vamos a solucionarlas? Y el, el idioma es una, sí, pero no es la barrera más importante. Finalmente los trabajadores vienen para alimentar a sus familias, para apoyar a sus familias. ¿Qué va a garantizar que vayan a realizar un trabajo digno en Canadá y que vayan a recibir eh, la paga adecuada en Canadá? Eso es lo que no estamos respondiendo. La respuesta que tengo de ustedes es, no podemos responderlo. No, no, no podemos eh, responder. ¿Pero por qué? Porque estamos tratando de hacer esto de manera aislada. Eh, pero la, las injusticias se encuentran en todos los niveles del gobierno. ¿Por qué estamos teniendo esta sesión aislada de las otras partes involucradas, partes interesadas? Y sabemos que los sistemas de beneficios están en contra de los trabajadores extranjeros. ¿Cuándo pondremos todas las cartas en la mesa? Ese es el desafío que tengo. ¿Cuándo vamos a hablar de esto? Esa es la única pregunta que tengo. Hola, Dave. Hola a todos, estoy aquí, lo siento mucho, eh, está, estamos ocupados aquí, tenemos unos trabajadores eh, eh, caribeños que vinieron, querían hablar conmigo, les lamento mucho. ¿Y ¿Quiere que explique eh, sobre los casos que, que he tenido eh, aquí en el centro? Sí, sí, sí. Pero en un minutito, en un minutito, uh, no sé si alguien quiere responder uh, eh, al último, eh, lo último, sí, Connie? Está en silencio. Ah, no, no, no. No, no, no voy a responder uh, a lo que dice Gabriel, pero, la pregunta de Gabriel, pero quiero que Mark y Jonathan, eh, si ellos pudieran um, responder a lo que dice Gabriel, eh, si tienen alguna respuesta eh, antes de, de proseguir con Fanny, porque no quiero que esa pregunta se quede en el aire. Muchas gracias. Marco, Jonathan, algo que quieran mencionar. Sí, muchas gracias. Gracias por compartir. Sus su retroalimentaciones eh, es, eh, no, no caen en, en oídos sordos. Yo hablo eh, desde el punto de vista de integridad en eh, lo que, lo que podemos hacer y lo que podemos decir es que estamos haciendo lo que podemos para enfrentarnos a estos eh, problemas pero mucho tiene que ver con las normas y las políticas que también eh, eh, las personas eh, de políticas y de reglamentos también la han escuchado. Yo no puedo hablar en nombre de ellos, pero eh, tengo experiencia, he, venido, he ido a otras sesiones como estas, como eh, la Red de Apoyo de Trabajadores Extranjeros. Sí, les aseguro que se está trabajando bastante duro para enfrentar todo lo que están mencionando, para tocar todo lo que están mencionando. Y aquí no solo estamos Mark y yo, también hay otros colegas de Service Canada que trabajan en el lado operativo y están escuchando su retroalimentación. Lo llevarán a nuestros supervisores, a nuestros directores alguno de las retroalimentaciones de aquí y cómo podemos mejorar y cambiar nuestro proceso y, y mejorarlo. Gracias. Ahora, Fanny, gracias. Gracias por, por pausar. gracias Gracias por priorizar a los trabajadores. Ahora, prosiga. Está en silencio. aquí en el centro. y eh, Yo he llamado a la línea de denuncias dos veces. Al principio, en, en abril o mayo, algunos vinieron algunos trabajadores de Jamaica a mi oficina y se estaban quejando de que su empleador le estaba descontando eh, parte de su salario, eh, algo que no debería tener que, no debía de, descontar. Y las condiciones de vivienda eh, no permitían distanciamiento social. Las condiciones de vivienda eran deplorables. Llamé a la línea de denuncias y en aproximadamente dos semanas, creo que Service Canada fue al, al, a, la, a la granja. Creo que se hizo una auditoría a la granja a partir de, de Service Canada. Eh, los trabajadores me llamaron bastante contentos. Me dijeron, mira, eh, alguien vino, creemos que fue Service Canadá. Um, no no, me, no sé nada de ellos, uh, pero creo que será un proceso bastante largo para que Service Canadá investigue. Pero eh, fue un éxito y, y, y aliento a todos, si ustedes ven abuso, o, o un trabajador se queja, puede ser un trabajador que tenga que tenga el coraje de, de, de quejarse y que no tenga miedo. Si, si todos ustedes, si, si tienen un trabajador que tiene algún problema, por favor, llamen a la línea de ayuda. Tenía um, otra granja en que los trabajadores... No podían salir a hacer las compras. Eh, había una tienda dentro del, del, de la granja y ahora eh, ya pueden ir al pueblo, están yendo al pueblo porque creo que se los está. Se los han sido, sido afectados mentalmente cuando están en esta granja durante 5, 6, 7 meses sin poder salir. Cualquier granja donde los trabajadores no puedan salir, por favor, por favor, llame a la, a la línea de informes. Le aconsejo a todos que lo hagan, por favor, porque el, los trabajadores están viendo afectados mentalmente cuando están encerrados en la granja por tanto tiempo. Ha sido un éxito. Muchas gracias a Service Canada y todos los que estamos trabajando trabajando en nombre de los trabajadores, ellos nos necesitan. Muchas gracias, Fanny. Gracias por compartir esas historias y es bueno escuchar esto. Es bueno saber que las uh, quejas sí, sí avanzan en el sistema. Es importante saber también que como eh, socios o como personas que proporcionamos apoyo a los trabajadores extranjeros, eh, también eh, tenemos eh, hay, el, el proceso eh, para reportar eh, un, hacer un reporte es anónimo. Se puede hacer de manera anónima. Eh, podemos ayudar a los trabajadores. Un trabajador puede eh, dar su, darle su queja a un proveedor de servicio y ese proveedor de servicio luego puede enviar esa queja. Es una sugerencia como agregar un, un paso más eh, de anonimato al proceso. Tomen la mayor cantidad de información posible del trabajador y luego llamen ustedes mismos a la línea de de información para mantener o um, tener mayor anonimato en el proceso. Ahora quería ver las preguntas de Eduardo. Sé que Mike está siguiente en línea en la línea de las manos levantadas, pero Eduardo quería hablar sobre lo que escribió en el chat o hacer una pregunta. Y Mike um, iremos con ustedes inmediatamente después. Sí, muchas gracias. Mayas con la presentación por la presentación, Mark y Jonathan trabajo para una, una red de eh, terapia de, de salud ocupacional eh, eh, tenemos experiencia en trabajar eh, eh, con el servicio eh, promocionar el servicio del ministerio eh, del trabajo que tiene un, una, una línea similar tenemos experiencia con trabajadores que han tenido, pueden haber tenido lesiones o preocupaciones de, salud, de de seguridad laboral y vemos cómo se hace el reporte, hay bastantes ideas similares, puse en el chat un poco sobre la importancia de eh, para esas inspecciones en personas o entrevistas a los, eh, eh, los trabajadores. ¿Cómo se le explica el proceso a los eh, a los eh, trabajadores? Es muy importante porque cuando estábamos trabajando con el Ministerio del Trabajo sobre sus inspecciones, se, tenía, se tuvo que hacer mucho trabajo para asegurarnos eh, que los inspectores estén entrenados sobre el contexto eh, de los trabajadores que G Gabriel mencionó bastante bien. Esa, esa sensibilidad es eh, muy importante para eh, este asunto. Eh, no me sorprende que en estas entrevistas en persona, eh, los trabajadores no, no, no quieran hablar mucho. Porque hemos encontrado eh, incluso el, el umbral para que los trabajadores hablen. Es muy, muy alto por miedo de perder su trabajo. Teníamos, habíamos visto trabajadores que han sido lesionados, que sí si, si, que quizás si sí, sí, sus lesiones empeoran, quizás no podrían volver al programa, tienen ese miedo de volver al programa, de no poder volver al programa. Incluso hasta ese nivel los trabajadores no quieren hablar. En esos, en el reporte del eh, traba, del Ministerio del Trabajo, eh, muchos trabajadores ni siquiera querían volver a esa granja. Uh, de, el, el, el, las cosas estaban tan mal que que incluso con este riesgo de no volver, sí reportaban. Eh, hay que bajar ese umbral, eh, no, no llegar a un punto de que eh, las cosas estén tan mal que, que no les importe perder, perder oportunidades, que estén dispuestos a perder los, el trabajo y oportunidades de trabajo antes de reportar. Es importante entrenar a los, a los inspectores para que se pueda eh, eh, explicar bien el, el, el proceso. Porque si la primera vez que el, el, el trabajador conoce el, el, el proceso es cuando los inspectores vienen a la granja, entiendo que no quieran hablar. De repente debería haber un primer punto de contacto. Quizás los inspectores no van a ir a las granjas más de una vez, porque entiendo los, la, la falta de recursos. <coughs> Pero si pudiera haber primero un contacto, que se les explique el proceso, eh, piense piense cómo ese es el proceso. Esta es la forma para asegurar su eh, su seguridad, su confidencialidad. Contácteme cuando tenga tiempo eh, para que pueda haber un proceso eh, que no tengan que decidir inmediatamente para que el momento eh, sea el primer momento en que se interactúen con un trabajador, con el inspector de Service Canadá, que tengan que tomar esa decisión que podría, según lo que ellos piensan, causar problemas para su, sus oportunidades laborales. Y esto está todo atado a las condiciones laborales precarias, pero se les está pidiendo que ellos sean los impulsores de mejorar sus condiciones, de reportar, pero ¿qué protecciones les estamos dando de manera tangible? Ellos simplemente se están arriesgando para poder tener un trabajo, un trabajo digno en Canadá, pero eso debe ser, debe ser de asegurarlo o de proporcionarlo el gobierno. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos alguna respuesta de Marco Jonathan sobre el, el contacto con los inspectores y la posibilidad de que ese no sea el único el único punto de contacto en la, en la granja con los inspectores. Sí, eh, apreciamos sus comentarios. Muchos inspectores proporcionan sus tarjetas a los trabajadores para que ellos puedan llamarlos eh, en, en su, eh, cuando tengan tiempo para poder hablar. Lamentablemente, como, como eh, se ven imaginar, no muchos hacen eso. Pero sí es algo que los inspectores hacen para poder eh, hacer, asegurarse de que los trabajadores se sientan eh, cómodos y libres de hablar. Gracias, Mike. Puede proceder. Hola, ¿me, ¿me escuchan? Perfecto. Entiendo que muchos trabajadores pueden tener miedo de hablar cuando están haciendo ustedes sus entrevistas para las inspecciones. Puedan tener miedo, pueden tener miedo por temas de anonimato, confidencialidad, etcétera. Hay quizás la posibilidad de que se puedan usar los locales de las organizaciones de apoyo como un lugar seguro para que los trabajadores puedan hablar y no tengan que preocuparse de que su empleador esté ahí o quizás otros trabajadores que no estén de acuerdo. Y, y tendrían mayor anonimato en una de nuestras oficinas. Si sí pueden venir y ustedes pueden hacer sus entrevistas ya sea en línea, podrían tener un espacio privado con una computadora donde podrían hablar con, con ellos en línea, o podrían hacer las entrevistas en persona en alguno de nuestros locales, eh, locales de una eh, organización de apoyo. Eh, ¿Ustedes creen podrían considerar esto? ¿O la logística eh, es muy compleja? ¿Sería muy difícil organizar esto? No puedo hablar de esa situación específica um, de um, trabajar, por ejemplo, en las organizaciones, en las ONGs, en eh, las organizaciones de apoyo, pero sí en el pasado sé que los inspectores han realizado las, las uh, entrevistas en Centros de Service Canadá sin que estén los empleadores o en otras ubicaciones eh, neutrales, pero no puedo hablar eh, de todas las inspecciones o, o cómo trabajan todos los como trabajan todos los inspectores. Pero sí se ha hecho en el pasado buscando locales que no estén en el centro laboral. Es donde han podido entrevistar a los trabajadores y estos han solicitado ser entrevistados. Gracias. Unas preguntas del chat. ¿Qué ocurre cuando. Eh, un empleador continúa um, cometiendo infracciones y no puede proporcionar una, una justificación. Bueno, eh, las sanciones, hay sanciones que aumentan. Por ejemplo, la primera infracción uh, para muchos elementos. Hay, hay una tabla en, eh, en la regulación, en la, en la política de eh, protección y refugiados. Creo que es la tabla 2, no estoy seguro, pero esa tabla explica cómo calculamos el monto, eh, el monto de las sanciones por el no cumplimiento, cuántas personas se, se ven afectadas, cuál es el efecto, todos los elementos, si el empleador tomó pasos para solucionarlo, uh, todos este tipo de elementos. Les aconsejaría que si, son, si les da curiosidad, revisen eh, el reglamento. No, espe no especifica cómo se determina, pero sí explica cómo se calcula si un empleador ha cometido una infracción en el pasado, las consecuencias escalan en cuanto a la duración de la suspensión o el monto de las penalidades monetarias y administrativas, etcétera, todo eso está ahí. Y escala mientras procede. Una de las justificaciones, como mencioné, que es, es, es, se han utilizado en el pasado, queremos eh, trabajar para limitar el uso de esa justificación. Es por eso que estamos haciendo um, comunicación y educación con um, empleadores. Es, es un error de interpretación. Por ejemplo, eh, de repente no se le eh, pagó al, al, al trabajador eh, adecuado y, y después se le, se le compensa. Se le compensa por los errores. Si no, no se le pagó, por ejemplo, eh, luego se lo debe compensar por eh, la cantidad que no se le pagó. Si se usa esta justificación en el pasado, no se puede usar esa misma justificación nuevamente en el futuro. Eh, por el, el mismo tipo de error. Y por supuesto siempre miramos el historial del, eh, en, del empleador para determinar las penalidades y el monto. Gracias. Una pregunta del chat. Y después es Suani. ¿Tiene algunos trabajadores de acercamiento cultural que pueden construir ese, ese diálogo y confianza? Trabajadores que no sean inspectores, que estén corriendo la voz para poder comenzar a trabajar en esa relación. O solo son los inspectores los que construyen esta, esta relación. No puedo hablar de eso exactamente, pero un piloto que hicimos recientemente, um, que se hizo en Colombia Británica con red de apoyo de trabajadores, seguro lo saben, Service Canada trajo... Um, muchas uh, uh, organizaciones de apoyo a uh, trabajadores, trabajadores extranjeros, uh, asociaciones de empleadores, uh, niveles de gobierno como, uh, como gobiernos provinciales, um, uh, consulados extranjeros, etcétera. Uh, trajo a todos a un simposio para que se hablara de métodos de, de mejorar, de cómo educar a los trabajadores extranjeros, cómo trabajar con las situaciones, las um, organizaciones de apoyo, de cómo contactar a los eh, trabajadores, explicar la eh, naturaleza del programa y cómo funciona el programa, eh, se han tomado medidas, no sé cómo procede esto, esto es nuestro, el departamento de políticas que se encarga de esto, no sabemos mucho más, pero desde nuestro punto de vista nosotros somos los que vamos y hablamos con los trabajadores por nuestro, por el trabajo que hacemos, entonces, tratamos de asegurarnos de avisarles qué está pasando y cómo nos están ayudando cuando hablan con nosotros, pero entendemos que que, sí, que hay una falta de confianza, aunque estamos haciendo todo lo que podemos para ayudarlos. Gracias, Esuani. Quisiera hacer una pregunta? Muchas gracias, Mark y Jonathan, por la información. Soy de México. Eh, trabajo en el terreno con los trabajadores extranjeros. A veces es difícil um, mencionar que saber que hay esta línea de ayuda. A, hay bastantes maneras en las que esta línea de ayuda se está quedando corta para apoyar a los trabajadores, como Stacy mencionó. No sé si hay algún documento mark sobre cuántas eh, quejas puedan cuántas quejas puedan eh, recibir de una misma eh, granja para hasta que pueda lograrse un cambio. Porque las cosas no cambian inmediatamente, pueden tomar eh, meses si un trabajador eh, tiene eh, malas condiciones laborales, malas condiciones eh, de vivienda o, o problemas de salud, que eh, pone en riesgo su salud. No, no, El trabajador no verá el cambio inmediatamente. Podría tomar meses, el próximo año podría ser que nunca ocurra. Yo sé que es un proceso que toma tiempo. Eh, sé que eh, a veces eh, se, le, se les da... Eh, se les pone una, una multa a los, a los empleadores y 100 dólares, mil dólares no es nada para ellos. Y yo sé que estoy preguntando nuevamente lo mismo, pero es mi punto de vista. Lo otro que estaba pensando es cómo se hace para construir ese, esa confianza entre usted y los trabajadores. Sé que es difícil. Eh, llevan un intérprete cuando hacen sus entrevistas, un, in un intérprete familiar con la cultura, de la misma cultura, familiarizado con la cultura, de la misma cultura, eh, por ejemplo, de México. Eh, siempre si pueden llevar a alguien de la misma cultura, quizás se vaya a sentir más cómodos. Es algo que han considerado, algo que hagan, algo que ocurre. El otro tema. ¿Cómo... ¿Cómo se aseguran para hacer, eh, construir esa relación? Sé que es difícil, yo trabajo en el terreno, pero sí es importante tener una persona culturalmente adecuada. Sé que es difícil, vi que alguien puso en el chat que eh, si, si vamos a ir, eh, va a haber una inspección y, y, y yo lo he escuchado de parte de los trabajadores. Yo también lo haría, si, si sé que mi amigo va a venir a visitarme, yo limpio mi casa, pero si nadie me dice que está viniendo, si simplemente tocan la puerta, mi casa estará como está. Esos son simplemente mis puntos de vista. Gracias. Y eso creo que se relaciona con lo que preguntó Jalen sobre las entrevistas. ¿Se realizan en el idioma, um, en la lengua materna de los trabajadores? Cuando hacemos nuestras entrevistas, eh, lamentablemente es que los, los inspectores no hablan todos los idiomas eh, de los trabajadores que inspeccionamos, pero si usamos un servicio telefónico llamado Cantalk, eh, proporciona acceso a, creo, eh, un par de cientos de, de idiomas para la traducción. La traducción se maneja a través del canto para poder entrevistar a los trabajadores temporales extranjeros en un idioma que ellos entienden, si es lo que solicitan. Ahora, los entrevistamos en su eh, idioma, eh, en el idioma que prefieran, ya sea francés, eh, inglés, español o cual sea el idioma de donde viene. Siempre nos aseguramos de ofrecerles esa, eh, eh, esa opción durante la entrevista, porque hay bastantes sutilezas y bastantes elementos importantes que podrían perderse si tratamos de hacer la entrevista en, un, en su ter, segundo, tercero o hasta cuarto idioma, dependiendo de la situación. Eh, usamos el servicio de traducción eh, cuando hacemos las entrevistas, pero entiendo la realidad y entiendo que se quiera buscar a alguien de su misma cultura, pero lamentablemente no tenemos acceso a, a, a ese tipo de recursos. quería mencionar los comentarios del chat. Creo que el permiso abierto, eh, el tema de permiso abierto, del permiso tra de trabajo abierto, es algo que debemos seguir mencionando desde lo que seguimos seguir hablando eh, en otros webinarios, quizás. Y, eh, pero entiendo que esos esos temas están relacionados, en eh, la línea de ayuda con, eh, y la posibilidad de tener esos permisos de trabajo abiertos. Pero entiendo que quizás no sea el tema de expertise de eh, Jonathan y Mark. Muchas gracias por sus comentarios. Los hemos los tendremos en cuenta para webinarios en el futuro. Tenemos solo cuan, unos cuantos minutos. Um, nos quedan unos cuantos minutos. es eh, Claudia, su pregunta quizás es eh, rápida. Y, y luego terminamos. Ok, gracias por la información que proporcionó Mark. Eh, que, eh, tiene, eh, mi pregunta sobre el informe final, después de la investigación. Mark eh, mencionó que es un eh, informe confidencial entre Service Canal y el empleador, pero me pregunto. Si el trabajador extranjero está interesado en saber el resultado final, imaginen que yo llamo a la línea secreta y quiero saber qué, cuál es el resultado de la investigación. ¿Puedo recibir una copia? Muchas gracias. John, ¿sabe la respuesta? ¿Una copia del, del reporte que ellos enviaron? De, de, de, la, ¿De la denuncia que llevó a la investigación o el reporte final de la, después de la investigación? El último. Ah, el último. Lamentablemente, eh, no proporcionamos eh, los reportes finales de la investigación a los, a los trabajadores extranjeros. Eh, nuevamente, eso se limita eh, por, por, por eh, preocupaciones de privacidad entre Service Canada y... Um, el empleador. Eh, bueno, eh, su mencionar el, el, el reporte final de la inspección tampoco se le proporciona la, al empleador. El empleador recibe eh, una el, carta explicándole si eh, la inspección fue satisfactoria o, o una carta eh, que explica las consecuencias de su incumplimiento. Entonces, ya sea reciben eh, una carta diciendo que es satisfactorio, una, una carta de determinación final explicando que no. Que, que han incumplido. Pero, ¿cómo podemos mejorar esto? Tenemos que llamar a nuestros miembros del parlamento para cambiar las políticas. Estamos tratando de ayudar a esos trabajadores extranjeros. Como mencionó Iswani, eh, queremos que todos llamen. Si tienen problemas, llamen. Pero, ¿cómo, podemos, ¿cómo puedo saber si se resuelve mi problema, si ni siquiera sé el resultado final? Sí. Es, es un desafío, es, es, esa, esa falta de, de resonancia, de, de respuestas en el proceso. Pero está bien, es bueno que hay aquí representantes de Service Canada escuchando eso, esperemos que puedan llevar estos comentarios escalar estos comentarios. Lamentablemente ya hemos, se está acabando el tiempo. Si que hay palabras finales de nuestros oradores. Eh, este es el momento. Mark o Jonathan. Muchas gracias por eh, invitarnos, como le dije, nuestro objetivo es eh, mejorar la educación y el alcance en tanto al lado, de, del, lado del trabajador y el empleador. Eh, queremos entender eh, que el empleador entienda sus responsabilidades y que el eh, eh, eh, trabajador conozca sus derechos y, sus, y cómo los vamos a proteger. Eh, muchas gracias por, a, a, por ayudarnos a, a mejorar eso. Muchas gracias. J, eh, Stacy O'Fanny, eh, palabras finales. Solo gracias por invitarnos eh, para hablar. Gracias. Qué bueno escuchar las preocupaciones que se tienen. Y también la perspectiva de Service Canada, de cómo, cómo funcionan las cosas desde su lado. Gracias. Eh, Connie, ¿algo, algo más para terminar. Creo que Mark... Que quería creo que Mark quería decir algo Mark no no no no es Mark perdón Jonathan estaba mirando a Jonathan no um, um, repito lo que dijo Mark muchísimas gracias por la, la oportunidad eh, siempre estamos dispuestos a escuchar so, sus experiencias y su retroalimentación nos aseguraremos de llevarla a, a los eh, foros uh, y a las personas adecuadas para que puedas, las, las cosas se puedan avanzar, puedan avanzar en el sistema. Gracias, muchas gracias Jonathan y Mark por haber venido y gracias por compartir sus presentaciones y, y también Stacy y Fanny y a todos los que están aquí participando en esta conversación. Primero, muchísimas gracias y asegurarles que... Este es solo el comienzo, solo el comienzo habrán más conversaciones con Service Canada, con otros departamentos de gobierno. Como se saben, nos financia Service Canada. El gobierno nos financia para dar apoyo a los trabajadores extranjeros desde diciembre hasta este momento. Entonces, la relación con los eh, asociados comunitarios Service Canada es bastante nueva. Pero estamos mencionando todos los problemas y las críticas de los diferentes procesos. Y escuchamos las quejas de los trabajadores a través de los años, de todos los años de nuestro, de nuestro trabajo con ellos. Este es el momento. Eh, tenemos el apoyo, tenemos el financiamiento y, y creo que tenemos el mismo objetivo de proporcionar servicios al, y apoyo a los trabajadores. Eh, tenemos objetivos eh, comunes de cómo podemos continuar a hacer esto, ser un poco más transparentes y, y responder a las preguntas y a las críticas hacia adelante. Eh, nuevamente, no, no estamos aquí para antagonizar a nadie. No somos enemigos. Pero estamos abiertos a eh, encontrar soluciones y colaborar en el futuro eh, para solucionar estos problemas y estos desafíos. Espero que eh, tengamos más oportunidades. Para poder hacer esto, eh, eh, comparto lo que dijo Gabriel y muchas otras eh, cosas y eh, a lo largo del tiempo vamos a estar eh, solucionando, tomando en cuenta esas causas y esas eh, preguntas que se han hecho. Muchas gracias, muchísimas gracias nuevamente. Y, Tendremos más webinarios y más conversaciones pronto. Gracias. He puesto en el chat un enlace para suscribirse a la lista de correos de Kairos de Justicia para Migrantes. Pondremos información sobre webinarios en el futuro. Tenemos algunos que se vienen. Esperemos poder correr la voz acerca de ellos. Y gracias a todos nuestros oradores. Gracias, a, a, muchísimas gracias por todos sus comentarios y sus preguntas en este webinario. Y cuídense mucho durante el día. Cuando tengamos la copia de este webinario en español, la compartiremos con nuestros socios y tendremos información también a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y espero que todos tengan un excelente día. Cuídense.